Buenas, buenas, buenísimas, buenísimas a todos. Bueno, bueno, ya, ya me altero, me altero. Es que el video de hoy lo merece, lo merece. ¿Por qué? Porque hoy voy a mostrar uno de los Bocúanes más hermosos, más lindos de mi colección. Y adivinen qué. No es original. Bueno, bueno, bueno, yo no cuento más, yo no cuento más. Espero que les guste mucho el video, recuerden que mis redes sociales están aquí abajo en la descripción, vayan, miren, recuerden que yo vendo Bokuganes para Colombia, únicamente para Colombia en mi Instagram, así que vayan, me preguntan y, y pues yo tengo ahí cositas, tengo ahí cositas que te pueden gustar. Recuerden ir a Drografia, un canal muy genial de animaciones y sin más, empezamos con el video. Bueno, en este canal, en este canal hemos tenido de todo tipo de Bakuganes, altos, bajitos, chaparritos, lindos, gorditos, rellenitos, Battle Planet, Battle Brawlers, las temporadas de todo tipo de Bakugan, bueno, hemos tenido muchas cosas aquí. Y algo que, digamos, siento que caracteriza mucho al canal es que hemos tenido varios videos de Bakuganes falsos, no solamente aquí, en Soy Tu Bakuganes también hemos tenido muchos videos de Bakuganes falsos. Y ustedes saben lo que yo pienso, lo cuanes falsos. ¿Están mal? Pues sí. Porque, pues, hombre, promueves la piratería y la compra de un producto no original, haciendo que la empresa, pues, bueno, gane menos y así hace que se venda menos. Pero, vale, que son otros temas, ¿no? Pero... Ustedes saben que si uno tiene un Bakugan falso y no tiene más, pues está perfecto, se puede empezar una colección muy linda con un Bakugan falso. Pero bueno, el caso es que hemos visto cómo detectarlos, cómo verlos, qué Bakuganes falsos tengo, pero esta vez voy a mostrar un Bakugan que es falso, pero es hermoso. Me atrevería a decir que es mucho más hermoso que muchos Bakuganes que tengo. ¿Qué está pasando? Aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Y ya, ya lo viste, ya lo viste, ya lo viste. ¿Y qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, muéstrame, muéstrame, muéstrame. Es un Fear Reaper B, pues no es B1, es un Bakugan falso, pero vale, que conserva las proporciones de un B1. Heios, uh, que parece más un Evil Twin, ¿sabes? Tipo Evil Twin Dark. Es un Bakugan muy lindo, es un... Falso, mira, aquí podemos ver los tornillos, que están mal, pero de por sí lo sientes por el plástico, vale, que el plástico es distinto, se siente un poco raro, pero que el Bakugan igual y es y es muy lindo. Mira, mira, mira, mira, a ver, perdón la luz que no, no deja ver bien, pero vale, aquí ya puedes ver mejor, ¿no? Mira, sus detalles están muy bien, su, su forma de ser está súper bien, a ver, a ver, mira los detalles, aquí azulito, blanquito. Vale, que es un vacuum muy lindo y te preguntarás, ¿cómo conseguiste esto? Bueno, vale, así... Uy, por Dios. La luz, la luz no me deja a ver. Te preguntarás, ¿cómo conseguiste esto? En algún lote que alguna vez compré, tú, pues te dan Bakuanes falsos ahí metidos porque dicen, mira, no no quiero... Si no quiero unos originales, no voy a querer uno falso, ¿no? Y vale, que venía este? Un, un, un vacuum muy, muy bonito. Mira los detallitos por aquí, por allá. Vale, que es, es muy lindo. A ver, yo... De hecho, cuando lo vi por primera vez, yo dije, vale, esto es un Fear Reaper, Pearl, helios y ya está, no, no, no hay mayor problema. Pero luego me di cuenta que no, que simplemente era falso. Vale, vale, vamos a abrirlo, se abre perfectamente además, es un Bakugan súper lindo, 330xG de puro placer, mira, mira, mira, mira. Muy bonito, la verdad me parece que es muy lindo, que es mucho más lindo que muchos Bakugan, que se abre mejor que muchos otros Bakugan. No se puede negar que es un Bakugan muy, pero muy lindo. Bueno chicos y este ha sido el video, espero que les haya gustado muchísimo ustedes también tienen un Bakugan falso que es más lindo que otros de su colección inclusive de originales mm, háganmelo saber, háganmelo saber en los comentarios que me encantaría saberlo y si pueden mandenme fotito de él, mándenme fotito, ¿por qué no? ¿por qué no? y pues nada chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video, recuerden darle like, comentar compartir y suscribirse y nos vemos en otro video adiós